segunda vez en consecutiva, arrancando con este hermoso tour en la ciudad de, de Victoria. Contame un poquito cómo es la respuesta de la gente, cómo llegan hasta ahí al local, le contamos al, al público que nos está escuchando, que parte de las inscripciones las recepcionan ustedes allí mismo, en la sucursal de Victoria. Sí, sí, sí, por supuesto, nosotros los lo anotamos acá, tenemos, o sea, los chicos vienen, se asesoran, preguntan y automáticamente eh, se le hace una ficha que después nos... La, la cargamos en la página, así que están viniendo, están viniendo muchos acá. Gracias a Dios, se está comentando bastante. Tenemos la carrera, así que esperamos tener una, una muy linda jornada. Si nos acompaña el tiempo, eh, así que bueno, esperando que llegue que llegue la fecha. Y bueno, te vuelvo a repetir: los chicos que están eh, interesados pueden venir acá a negocio. Y ahí es a Nicolás. Si quieren venir a Victoria, están todos invitados. Eh, tuvimos el año pasado gente de ella, así que bueno, esperemos que que vengan de nuevo, y así que bueno, esperando que llegue el domingo. También eh, tuvimos la oportunidad de contactarnos con importantes grupos de corredores ahí en Victoria, la actividad del running realmente es muy intensa, eh, estuvimos con José Aliendro, por ejemplo, con muchos referentes eh, del atletismo allí en Victoria, que se sumaron también a lo que va a pasar este fin de semana. Sí, sí, por supuesto. Acá en Victoria se practica bastante. Eh, bueno, una de las primeras eh, eh, actividades que tuvimos nosotros y bueno, en realidad ustedes los organizadores fue contactar con esta con estos chicos, eh, que son los líderes de grupo para hablarlos, invitados. Y, y bueno, además eh, estamos teniendo bastante una buena, una buena cantidad de chicos de, de, de estos grupos que quieren participar, así que. Eh, seguimos anotando y, y ya te digo, se les comunicó a todos. Fue una muy buena campaña que hicimos eh, para que esto salga salga perfecto. Vos sabés, eh, le vamos a contar a la gente que pardo, como empresa a nivel nacional, con más de 40 sucursales en todo el país, es uno de los principales colaboradores activos con la Fundación Garraham a través de su programa de tapitas solidarias, que es un programa de reciclado de plástico. En esta carrera vamos a seguir con eso adelante, y vamos a tener el tapitómetro, por eso una de las principales convocatorias es a llevar tapitas el día de la inscripción. ¿Cómo va ese programa ahí en Victoria? Mirá, la verdad que acá hemos tenido un éxito, la verdad que para, para el hospital fue una cosa eh, increíble, nosotros, es más, bien de, mirá, la, lo más grande que nos hicimos fue una camioneta de, un, de, un, de una clínica acá de una ciudad cercana a Victoria, eh, que bueno, cargaron una camioneta y se vinieron a Victoria. Eh, eso hablando en, en, en, en bultos grandes, sí, pero después la gente viene con su tapita, con su bolsita, igual con el papel, seguimos juntando papel también. Y el tema de las tapas es lo que más, lo que más se junta y lo que más eh, más resultado ha dado. El año pasado se llenó, si tienen fotos, lo pueden ver en el Face también, en la página de de, de, de Parvo y, y de la carrera. Está la camioneta repleta de tapas. La verdad es que la gente se reportó, pero fantástico. Tuvimos una una convocatoria excelente con el tema de, la, de las tapas, fue muy muy buena campaña. Esto en cuanto a Buenos Aires porque aparte, para lo que tiene que ver con el hospital de Victoria, ustedes van a estar donando una PC que se va a entregar el día de la carrera. Exactamente, ya fue notificado el hospital, así que eh, muy contento, la verdad que cuando le dijimos que se le iba a donar una, una computadora, quedaron muy agradecidos, eh, así que lo vamos a tener el, el tengo presente, la, las autoridades del, del mismo para hacer la entrega del del, del obsequio, ¿sí? Y además hay algo muy interesante. Eh, Pardo ha gestionado una alianza estratégica con LG, eh, que es una bueno una empresa, como todos sabemos, de eh, tecnología, de electrónica y a través sí, de la división de teléfonos móviles, porque abarca muchísimo más que eso, va a estar entregando más de 30 mil pesos en premios. Es tremendo esto. Sí, sí, sí, sí tremendo. Muy parecido a la, al año pasado. Eh, estamos, o sea, más ya tenemos lo, lo, los premios ya todo organizado, eh, teléfonos de altísima gama, eh, así que para que la, la gente se enganche más, para los ganadores, aparte va a haber sorteo de, de equipos de, de, de telefonía, así que la empresa también, el eje o sea, se está portando bastante bien con todo esto, y bueno, en realidad todo, o sea, Pardo, eh, Planner, que son los, los organizadores también, El G, o sea, todo un conjunto de colaboradores para que para que esto salga como debe salir, que va a ser una fiesta muy interesante. Así que están todos invitados, o sea, de la audiencia que tenga esta radio, están todos invitados para que vengan a Victoria este fin de semana, que la vamos a pasar, la verdad, más que bien. Bueno, le decimos a la gente que para contactarse, si no son de Victoria, tienen www.pardodiescatour.com.ar, que es la web oficial del tour, que va a estar en Victoria ahora el 2 de abril y como decíamos hace un rato, Cañada de Gómez el 28 de mayo, San Pedro acá en Buenos Aires el 13 de mayo, el, perdón, el 13 de agosto, Pergamino en Buenos Aires el 10 de septiembre y cierra aquí en San Nicolás, donde te invitamos, Jorge, para que vengas, ahí va la devolución, el 16, el 16 de diciembre. Estaremos ahí presentes si Dios quiere. ¿eh? Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Ahí estaba, ¿eh? Jorge Orbe, que es el gerente de la sucursal Pardo eh, en Victoria, es eh, con todo el equipo, con toda la gente que trabaja allí en la sucursal, activamente eh, difundiendo esto en las redes sociales y con la clientela enorme que tiene eh, Pardo, como en todas partes, allí también en esa ciudad que va a ser la que nos recibirá con esta primera fecha del tour 2017. Mira qué lindo tema. Esto está bárbaro. Vamos a escuchar a 987. Esto es nuevito, ¿eh? Suena muy bien. Se llama Get It On 7 y 20. Estamos en RadioNet 95.7. La voz del informante. Hay más información en un rato. Llegará Germán Martina con los deportes. Quédate con nosotros hasta la hora de verte.